o Kiku, la muñeca más embrujada de Japón. Los últimos años, las historias de muñecos poseídos por fantasmas o espíritus, cobrando así aparente vida, han tomado mucha fuerza dentro del cine y las series actuales. Tal vez porque sus dueños se han atrevido a contar sus anécdotas, o porque cada vez son malos sucesos paranormales, de los cuales no solo son testigos estos muñecos, sino que incluso partícipes, al servir como recipientes de estas almas en pena. Los juguetes suelen ser una figura emblemática de la infancia. En la mayoría de las personas representan la inocencia y la diversión tan anhelada de una época. Sin embargo, muchos han sido los casos en que se recuerdan como símbolo de maldad. Tal es el caso de la famosa muñeca Annabel. Historia aterradora que estoy completamente seguro has escuchado. Muñeca la cual hasta la publicación de este video permanece en el museo de horror de los Warren en Estados Unidos. O el muñeco de paja Robert, quien de hecho fue la fuente de inspiración de la icónica película Shocking. No dudes que aún existen muchos otros casos de juguetes malditos o poseídos de los que aún no tenemos conocimiento. Pero no te preocupes que yo me encargaré de investigarlos para traerlos a ti. Los sucesos con muñecos infantiles que son poseídos por entidades demoníacas no son tan extraños como podría parecer. El día de hoy vamos a conocer una de esas historias que nos hacen sentir escalofríos. Para el misterio de hoy viajamos de nuevo a tierras orientales, Japón, país de vastas historias de terror, tierra de misterios, llena de leyendas que posiblemente estén basadas en hechos reales, pero que sin duda mientras nos vamos adentrando en ellas, no nos quedan ganas en lo absoluto de comprobar si lo son o no. Dicho caso es la leyenda de la aterradora muñeca Okiku, la cual es bastante interesante, ya que la componen muchos más elementos que solo el misterio. Por ejemplo, la tradición japonesa, el encanto de la infancia, y sobre tragedia. Son lo que hacen esta historia un deleite para nosotros, los amantes de lo paranormal. Viajamos a través del tiempo para llegar al año de 1933, ya que es aquí donde comienza esta trágica historia. Kikuku Suzuki era el nombre de una pequeña niña quien desafortunadamente contrajo una grave enfermedad, la cual fue motivo de la pérdida de su corta vida. Se dice que la pequeña Kikiku tan solo tenía tres años de edad. La niña pasaba la mayor parte del día en cama, en su habitación. No tenía más opción que quedarse en casa mirando a través de las ventanas, pasar los días y las noches. Días que pasaban entre fiebres y nulas esperanzas de sobrevivir y tener una vida normal. La niña Kikiku tenía un hermano mayor, su nombre era Eikichi Suzuki, de 17 años quien por supuesto no soportaba ver sufrir a su hermana, y en un intento por hacerla sentir mejor y poner una sonrisa en su rostro, un buen día decidió viajar a Hokkaido Sapporo con la intención de hacerle un tierno regalo. Eikichi le compró a su hermanita la muñeca más bella que encontró. Se trataba nada más que de un simple e inofensivo juguete que medía aproximadamente unos 40 centímetros de altura. La muñeca estaba vestida con un traje tradicional japonés, así como el cabello corto a la altura de los hombros. Sus ojos, además, parecían dos perlas negras dentro de una cara blanca de porcelana. Hiperrealista, con una tierna mirada y un gran encanto, que le recordaba completamente a su hermana. Así Eikichi supo que era perfecta para la niña. A Kikiku le fascinó el regalo. Tomó a la muñeca en brazos y ya no volvió a separarse de ella. En ese momento la niña decide ponerle el nombre de Okiku. Jugaba a diario con la muñeca, la cuidaba mucho para que no sufriera ningún tipo de daño y solía hablarle en los típicos juegos infantiles que suelen jugar las niñas a esa edad. Sin embargo, ¿y como era de esperarse? Con el paso del tiempo la salud de Kikiku comenzó a empeorar. Llega así el año de 1933, y junto con este, la gran tragedia. Kikiku fallece tras pasar algo más de cinco meses postrada en su cama, acompañada a diario por su inseparable muñeca. También dejando atrás a una familia desconsolada que, aún sabiendo que la pequeña no iba a durar mucho, por supuesto que no podían evitar sufrir enormemente la triste pérdida. Como era una costumbre en Japón, se cremó el cadáver de Kikiku y sus familiares colocaron con ella los objetos que la niña más estimaba para que se quemaran junto a ella. Sin embargo, debido al gran dolor de su pérdida, la familia olvidó dejar la muñeca entre los objetos que debían incinerarse. Contrarios a quemarla, un tiempo después, la familia decidió finalmente conservar la muñeca, colocándola algunos días después junto a las cenizas de Kikiku, sus padres decidieron guardar sus cenizas en una urna de cristal y situarlas en una repisa del salón de la casa junto a su inseparable muñeca Okiku, juntas en vida y juntas aún después de la muerte. Muy probablemente fueron los mismos padres quienes notaron en primera instancia un extraño y bastante perceptible cambio en Okiku. Como les platiqué al principio de este video, algunos de estos muñecos pueden funcionar como recipiente para el espíritu de algunos fallecidos que tras su muerte siguen estando entre nosotros. Y esto es lo que al parecer ocurrió con esta familia, ya que a los pocos meses empezaron a notar cómo el cabello de la muñeca Okiku empezaba a crecer de manera inexplicable. El cabello color negro y liso de la muñeca. Que había sido cortado hasta los hombros en un estilo tradicional comenzaba a crecer en tan solo unas pocas semanas el cabello había crecido hasta las rodillas de la muñeca lo que movió a pensar a la familia que el espíritu de kikiku estaba de alguna manera dentro de la muñeca incluso cuando volvieron a cortar de nuevo el cabello de la muñeca este volvía a crecer inexplicablemente este hecho hizo que la familia creyera y hasta cierto punto aceptara que el alma de su niña estaba en el interior de la muñeca y como tal adquirieron el ritual de cortarle el cabello cada mes a Okiku. Al comienzo de la segunda guerra mundial en 1939 la familia Suzuki se vio obligada a dejar su lugar de residencia y aunque estaban seguros que el espíritu de Kikiku se encontraba en el interior de Okiku ellos decidieron confiar la custodia de la muñeca a los sacerdotes del templo Menenji en la ciudad de Iwamisawa en Japón. Por supuesto que también la familia explicó a los sacerdotes del templo las cualidades sobrenaturales de la muñeca. Los monjes del templo, pese a su incredulidad inicial, comprobaron posteriormente con sus propios ojos cómo el pelo de la muñeca seguía creciendo. De ese modo, a medida que fue pasando el tiempo, cortarle el pelo a Okiku se convirtió en una de las tantas tareas habituales de los sacerdotes en el templo, y estos incluso solían colgar como adorno las fotografías de la muñeca con el pelo de diferentes medidas. Algunas personas creen en los poderes sobrenaturales de Okiku, mientras que otras escépticas lo niegan completamente, piensan que todo es una farsa. Pero mientras todo esto se resuelve, es impresionante ver cómo el cabello de Okiku sigue creciendo. Desde entonces la muñeca ha viajado de templo en templo. Hasta el día de hoy es posible visitarla en la localidad de Hokkaido. Y son miles los turistas que la visitan cada año. Curiosos por conocerla personalmente. Expectantes por comprobar con sus propios ojos cómo el cabello de la muñeca crece mes a mes. Se dice también que en ocasiones es posible ver cierta humedad en los ojos de Okiku, como si ésta estuviera llorando. También es preciso mencionar que el nombre que le fue dado a la muñeca proviene de un cuento japonés de fantasmas. Pero esa es otra historia. ¿Será verdad el misterioso caso de Okiku? Sea cual sea la respuesta, mi amigo Good Guy Japan me hizo el favor de buscarme una muñeca igual a la muñeca embrujada y enviárnosla desde Japón hasta México y hoy aquí se las voy a mostrar, acaba de llegar. Aquí tenemos a una representación muy similar a la muñeca que se encuentra en Japón y que está poseída. Es para nuestro museo paranormal para la colección. Así que le agradezco mucho a Good Guy Japan por hacerme este increíble obsequio, que este obsequio en realidad es de todos los suscriptores de este canal Oxlack Investigador. Así que quiero pedirles un gran favor a todos. Vayan al canal de Good Guy Japan, que dejaré en la descripción de este video, y suscríbanse. Tiene 85 mil suscriptores y pronto va a llegar a los 100 mil hagamos que llegue a esa meta de cien mil suscriptores. Su canal se trata sobre coleccionismo de figuras de terror, así que está increíble. Tiene a Chucky, tiene a la monja, tiene a Annabelle, tiene al exorcista, tiene a un montón de cosas increíbles y aterradoras que él manda hacer y su casa es completamente un museo del horror. En sus videos les muestra cómo son sus figuras y les cuenta cómo las obtuvo. Él ya tiene una Okiku, pero me consiguió una mucho más similar a la muñeca embrujada del Japón. Si me comienzan a suceder cosas paranormales en mi habitación, más de las que ya suceden, les estaré avisando. Por eso síganme en mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, en donde les estaré mostrando qué es lo que sucede a partir de hoy que tenemos a esta muñeca, la muñeca embrujada Okiku. Gracias Good Guide Japan y esperemos logres tus primeros 100.000 suscriptores. De verdad lo mereces no solamente por darnos este obsequio, sino porque tu contenido es verdaderamente aterrador. Nos vemos en el siguiente capítulo.